Primero, la, la motivación para hacer eh, esta, esta acción, digamos. Bueno, precisamente porque estamos viendo y cada vez realidades más cercanas de personas a las que no están llegando ningún tipo de beneficios, que han perdido sus trabajos, familias completas incluso, que están sin trabajo y que que no reciben ningún tipo de bono beneficio y, y lamentablemente están pasando hambre. Es una realidad que se está viviendo aquí en Cauquienes y si ya se está haciendo tan visible, tan cercana, no deben ser pocas las personas. Esa, esa fue la motivación principal. Además son, son varias como eh, organizaciones e instituciones que se juntan también para, para organizar esta olla común, ¿verdad? Sí, de hecho, eh, bueno, nos dimos cuenta que habíamos muchas... Muchas personas y muchas instituciones que estábamos con la misma inquietud, solo hacía falta organizarse. Está coordinando los sindicatos de la Feria Libre, eh, la Junta de Vecinos Javier Carrera, que es del barrio Estación, eh, también de parte de la parroquia San Alfonso, tenemos un poco de ayuda y esperamos que salga como blanco con respecto a organizar por lo menos un día una olla común allá el sindicato Neguen, que son sindicato de manipuladoras de alimentos, y, y también obviamente de parte del MAC, del Movimiento Acción Ciudadana al cual pertenezco. Esas son todas las organizaciones que, que nos hemos puesto de acuerdo para de alguna u otra forma llevar adelante todo esto. Ya llevan una, una semana de recolección de alimentos aproximadamente, ¿cómo evalúan este proceso? Mucho mejor de lo que esperábamos incluso. La, a, la comunidad respondió... Muy, muy bien, eh, ya para, bueno, lo que teníamos considerado eran raciones para 70 personas durante dos meses, y eh, se logró esa meta ya a mediados de, bueno, esta semana fue un poco más cortita, y esto fue desde el martes, ah. el día jueves más o menos ya se había logrado la esa meta, así que de ahí en adelante son cada vez más raciones que se van a poder entregar, así que la verdad es que estamos muy contentos, la gente... Aquí en Cauquienes es, es efectivamente muy solidaria y está buscando la forma de ayudar, de una u otra forma. Ha llegado mucha gente directamente hasta, hasta el espacio donde eh, está el Movimiento Acción Ciudadana, en Catedral 75, esquina Izaguirre. Eh, pero también mucha gente que nos ha, nos ha ayudado mediante eh, transferencias, por ejemplo, de dinero y que van a ser utilizadas para la, la compra de todo lo que vaya complementando, ¿cierto?, los menús que vamos a hacer los días martes y jueves hasta ahora está la está la programación. ¿Y cuándo comienzan ya a desarrollar propiamente tal la, la olla? La próxima semana. Martes de, y jueves de la próxima semana ah, ya, okay. se, ya se comienza. Sí. Exactamente. ¿Y, y tú señalabas que el, el lugar hasta el momento del barrio Estación, ¿un claro, lugar es determinado este ahí o no? sí, lo que pasa es que el lugar donde definimos que tenía las mejores condiciones como para poder, eh, bueno estamos en medio de una pandemia, por lo tanto las holgas comunes se tienen que desarrollar con el máximo de, de prevención. Claro. Así que un lugar más, más grande, eh, donde se pueda trabajar a mayor distancia también y con todas las normas obviamente de, de seguridad, los elementos de protección personal, en la Junta de Vecinos Javiera Carrera, del Barrestación. A quienes la conocen saben que es bastante, bastante grande, también ahí están está todo a disposición, hay fogones, ya. ollas, de todo, absolutamente todo como para poder realizar en la mejor forma la, la olla común. ¿Y, ¿Y cuál va a ser la logística de, de esta olla común en cuanto a, por ejemplo, ustedes van a ir a dejar las raciones de alimento a las personas, las personas se tienen que acercar, existe una lista...? existe hasta ahora una lista eh, provisoria de gente que sea de, de familias que se ha determinado que, que, que lo necesitan eh, pero también la gente se puede ir acercando ya las personas que no puedan llegar hasta el lugar también se están localizando para poder eh, ir a dejar las raciones pero lo ideal es que ellas lleguen hasta el lugar idealmente con sus platos cierto para claro. poder retirar la ración ya porque la idea, como, como sabemos que estamos en situación especial de pandemia, no podemos juntarnos muchas personas y menos alimentarnos juntas, podría claro. ser de, de riesgo, por lo tanto la idea es que traigan sus utensilios, se, se entrega su ración y se las pueden llevar a su casa, o en el caso de, de personas que estén con no sé pues a, a adultos mayores, que sean dependientes, frágiles, o familias que tengan problemas como para poder llegar, también está la posibilidad de, de llevarla ¿Por cuánto tiempo tienen programado desarrollar la, la actividad de Olla Común? Por ahora, estos dos meses, eh, lo que queda de julio y agosto. Ah, perfecto. Y vamos a ir, claro, la, la idea es extender dependiendo de las condiciones. Ahora vamos a ir evaluando, la próxima semana obviamente parte de la marcha blanca, eh, vamos viendo y perfeccionando el, el, el sistema, la forma en que lo vamos a hacer.